La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer a través del teniente de alcalde Rafael Piña y del concejal de patrimonio Manuel Osorio la aprobación de la licencia de obra del nuevo instituto de San Pedro Alcántara por parte de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado lunes 20 de mayo. Con esta aprobación la tenencia de alcaldía y el ayuntamiento de marbella han cumplido con sus competencias y depositan en manos de la junta de andalucía los próximos pasos hasta la construcción del centro de educación secundaria que se ubicará en la calle pedro lópez marto de san pedro alcántara pues buenos días eh... Gracias por venir a cubrir esta noticia. Yo creo que es una noticia bastante importante para, para nosotros, para San Pedro Alcántara. Sabéis que lo que, se va, eh, lo que ven, queremos comunicar es la aprobación de esa licencia de obras eh, para el Instituto de, de, de aquí de San Pedro, eh, en, en la ubicación que tenemos. Yo creo que debemos hacer un pequeño histórico, por lo menos para que sepáis vosotros eh, el esfuerzo y, y el recorrido que ha tenido... Eh, toda la trayectoria que ha tenido todo este asunto porque yo creo que ha sido eh, en la parte que nos ha tocado a nosotros en eh, la parte que le ha tocado tanto eh, a patrimonio eh, que, como responsable yo de la, de la parte de patrimonio y la parte que le ha tocado a Rafael pues hemos actuado con el eh, sí, con, con poniendo la maquinaria eh, a máxima potencia ...para que esto saliese rápido... ...sabéis que esa fue una de las líneas rojas... ...una de las líneas rojas que se puso en su momento... ...el que estuviese la pasarela... ...que tuviese la, el aplazamiento de esa deuda... ...el ambulatorio y el instituto... Pues. Eh, toda esta, todo este asunto empezó a primeros de junio del 2016, donde eh, se empieza por una, un requerimiento por parte de la alcaldía, porque todo esto tiene que tener unos procedimientos, unos procedimientos donde eh, tienen que ir cumpliendo unos requisitos y, y, bueno, en este caso fue en junio del 2016, a primero, cuando hay una, una, se requiere por parte de la alcaldía que se empiece la tramitación. ¿Vale? De ahí pasa, en este caso, a la concejala, en, bueno, a la concejala, a la a responsable de cultura en aquel momento, el directo, me van a perdonar, eh, perdón, eh, en julio, a primeros de julio, es decir, en menos de un mes ya está la, el requerimiento por parte de, de, de la consejería, es decir, de educación para eh, hacer el ofrecimiento a la consejería, y eh, llega en este caso, el 13 de septiembre, llega a, a patrimonio, a área que está bajo mi responsabilidad, como he comentado antes. Pues desde el 13 de septiembre se puso, eh, como he dicho antes, la maquinaria a, a tope, ¿para que Para poder conseguir la cesión. Os tengo que decir que lo primero era una parcela de 9.000 metros, donde hubo que hacer eh, en un periodo de tiempo muy corto, porque esto se aprobó, en el pleno del 30 de septiembre, estamos hablando en menos de 15 días, en menos de 15 días, donde un procedimiento de esto te tarda, mmm, yo no quiero decir tampoco eso, porque si no se tarda lo más grande, en menos de 15 días se llevó en paralelo. Primero, la segregación de la parcela y el tema de la cesión del, eh, en este caso… La segregación y la cesión de la parcela a la, a la propia consejería y se llegó a aprobar en este caso el 30 de septiembre. Yo creo que ha sido tiempo récord, pero además tiempo récord, eh, llevando los dos expedientes en paralelo para que en el momento en que se produjese la segregación, el, la, la segregación podía hacer la cesión en este caso a la consejería. Yo creo que por mi parte ahora hay una serie de requisitos porque eh, empiezan a, a requerirnos una vez que le hacemos la cesión, a, a en este caso a la consejería, empieza a requerirnos documentación, que se le mande esto. Eso, bueno, nosotros en este caso lo hicimos todo con muchísima celeridad, todo lo que nos pidió en este caso la consejería y se hizo, la última comunicación que tuvimos nosotros fue en noviembre del 17, es decir, que cada vez que nosotros o Por decirlo de alguna forma, eh, cada vez que ha caído la pelota en el tejado de mi área, lo primero que hemos hecho es cogerla rápido y contestar a la mayor celeridad. Nos requerían documentación, la contestábamos al día siguiente a los dos días. Es decir, que abandonábamos, daba la orden explícita a los técnicos para que abandonase lo que estuviese en ese momento haciendo para dedicarse... Ahora, a darle a la, a la respuesta, en este caso, a la consejería. La última comunicación fue en noviembre del 17, fue el último documento que llegué y ya pasó a, a un segundo plano, que ya pasó a un plano urbanístico, que yo ya ahí le perdí en este caso la pista y que eh, le pasé el testigo, por decirlo de alguna forma, a mi compañero Rafael, que yo creo que él… Eh, pues dará más datos ahora en este sentido, ¿vale? Que es lo que quería poner yo de manifiesto. Bueno, van a hacer muchos datos, la verdad, pero es que lo que, lo que pretendemos con ellos es que entendáis lo que dice Manolo. Es decir, que, que el tiempo casi de cuatro años que se ha tardado en esta licencia, o en conseguir que el Instituto Nuevo de San Pedro Alcántara por lo menos tenga la licencia de obra, ahora faltan otros plazos que ya es, dependen de la Junta, en la parte que nosotros nos ha tocado ha sido con una rapidez extrema. Nosotros recibimos o manda la consejería diciéndonos además que aquí tengo el documento con fecha 12 del 12, es decir, de diciembre de 2016, en el que dice que, que como no es una zona no urbanizada o no terminada su urbanización, nos dice concretamente, mientras no se resuelva esta situación, no nos es posible con continuar con la actuación. Nosotros piden tres, algunos documentos más. Esto llega el día 12 de diciembre del 2016 desde la Junta y llega aquí pocos días después. Se mandan esos escritos a las diferentes áreas, entre ellas urbanismo, en enero del 2017, a principios de enero del 2017. El vicesecretario en paz descanse don Javier de las Cuevas nos comunica a nosotros en noviembre del 2016, perdón, del 17, perdón, en noviembre del 2017 que si nosotros tenemos la, los documentos que ha requerido la Junta de Andalucía para explicarle si se puede dar licencia de obra o no en esa parcela. A nosotros nos llega en noviembre, es decir, desde enero, desde enero ese escrito está en la Delegación de Urbanismo de Marbella, sin hacer el trámite. A nosotros nos llega a principios de noviembre, por además un correo mandado por el propio vicesecretario del ayuntamiento para que a ver si nosotros lo podíamos informar de San, desde San Pedro. El día 8... Hago nota interior a los técnicos de urbanismo, tanto al jurídico como al técnico de urbanismo, como al arquitecto, para ver si pueden emitir los informes, y los informes serían favorables en este caso. El 9, 10 y, 11, el, el 9 y el 10 se trasladan esos informes… perdón el 9 y el 10 recibimos los informes diciéndonos que es perfectamente compatible porque, la, aunque la urbanización no está terminada, pero tiene las calles, tiene el saneamiento, tiene la luz, tiene todo preparado y previsto y no hay ningún tipo de problema en dar la licencia. Eso lo hacemos nosotros o recibimos los informes el 9 y el 10. El día 15 los informes definitivos de todos los requerimientos que se han hecho por parte de la Junta de Andalucía ...por parte de alcaldía se remiten a la consejería. Es decir, en tiempo récord, desde, desde el día 1 hasta el día 15 ...en la tenencia de alcaldía resolvimos este tema... ...mientras que desde enero, siendo entonces Isabel Pérez... ...la delegada de urbanismo, estuvo toda este, esta documentación... metida en un cajón. Y lo digo así de claro, porque es que es así de claro. No se hizo absolutamente nada hasta que no llegó aquí. Y luego ya los trámites que la consejería haya hecho los desconocemos. Lo que sí sabemos es que a tenencia de alcaldía ya sí si llega el día 15. De enero de 2019, de 2019, un año y pico después, llega la, la solicitud de la licencia de obra. Marqué y además lo hemos, lo hemos dicho por activa y por pasiva, para nosotros la educación y la sanidad tienen un servicio prioritario a la hora de dar licencia y así lo hicieron los técnicos de la tenencia de alcaldía. Se le hicieron varios requerimientos, los requerimientos se han ido recibiendo, pues los primeros se hacen en enero, los, los, la aportación de documentos se hacen en febrero y en, eh, y en marzo. En abril ya se vuelven otra vez a hacer todos los informes jurídicos y todos los, la, los informes, si son si necesitan algún documento más o no. Los documentos definitivos se aportan el día 10 del 5 del 2019, es si decir, ya estamos hablando del 10 de mayo. Se llega toda la información y todo lo que será solicitado a la consejería. El día 14 de mayo están los informes técnicos y el OC de la, de la, del área de… de de urbanismo. De la, de la parte de licencia está todo correcto el día 14 y ese mismo día se lleva la propuesta a Junta de Gobierno local para dar la licencia y ayer día 20 la Junta de Gobierno local ha aprobado la licencia de obra del nuevo instituto de San Pedro de Alcántara en la calle, no me acuerdo del nombre, Marto, que está junto a la zona del Ingenio. Pedro, Mart, Pedro López Marto. ...Pedro López Manuel, una calle reciente y no me acuerdo bien del nombre... ...por lo tanto yo hoy pues me siento feliz... ...nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha hecho... Eh, ...volver a decir que esto no tiene... ...porque ya estoy escuchando ya a los íncritos de nuestro pueblo... ...diciendo hemos esperado que lleguen las elecciones, que se haga... Nosotros hemos hecho los trámites que hemos tenido que hacer siempre en el momento y con la máxima premura posible y con la máxima urgencia posible porque sabemos que el tema de la educación secundaria en San Pedro es un problema enorme. También nos consta que en Marbella, pero el problema más grave que había cuando llegamos a la delegación era San Pedro de Alcántara y hoy quiero refrescarle la memoria a los ciudadanos de este municipio cuando el señor Manolo Morales decía que estábamos engañando a los ciudadanos, que estábamos mintiendo, que era imposible de dar la licencia, que esa licencia no se podía dar porque había problemas de electricidad. Es decir, yo hoy me gustaría hacer que los ciudadanos hicieran un examen de conciencia y buscaran quién les ha estado mintiendo durante tres años. Es decir, aquí se demuestra quién es eficaz y quién no es eficaz. Y en este sentido tengo que tenemos nuestra conciencia muy tranquila ...de que el trabajo y también en este sentido... ...también se lo tengo que agradecer enormemente... ...a los técnicos del Ayuntamiento... ...a los jurídicos del Ayuntamiento... ...porque han buscado soluciones... ...al ingeniero del Ayuntamiento, José Carlos Rojas... ...porque su trabajo ha sido buscar soluciones... ...que yo creo que es la, lo, lo, lo prioritario... ...que tendrían que tener nuestros trabajos... ...nuestros trabajadores del Ayuntamiento... ...buscar soluciones a temas tan importantes... ...como es el de la educación... ...en San Pedro de Alcántara y en Marbella... ...yo creo que con esto... No me quiero enrollar porque yo creo que los datos han sido un histórico y que, y que y demostramos con ellos que los plazos en los que nosotros hemos tenido que agilizar los hemos agilizado de una manera importante. Si tenéis alguna cuestión que hacernos. Sí, un par de cosas. Eh, No era una urbanizada, pero la tenía el suelo? No, no, el suelo está, estaba urbanizado, tenía proyecto de urbanización inicial aprobado, estaba pendiente solo de, de, de la licencia de obras del proyecto de urbanización definitivo, pero que eso no es hándica, y así lo dice la LOWA, que zonas donde ya tienen una parte de las dotaciones, una parte importante de, la, de las dotaciones, para edif, equipamientos públicos se pueden dar licencias de obra. Que ese es el informe que se le mandó a la, a la Junta de Andalucía, donde le decíamos, pidan ustedes la licencia, que nuestros técnicos han dicho que se puede dar la licencia. Y así, si no se le da, después tendrán ustedes argumentos. ...para decir que no se podía haber dado la licencia y nosotros desde aquí nos comprometemos a hacer todo lo posible y evidentemente dentro de la legalidad para que se den licencia. Ahora, si ustedes leen la licencia o ven la licencia, para que yo se lo aclaro antes para que no haya ningún problema, hay un condicionante, que el único condicionante que tiene son los avales del pago de las infraestructuras... Si tiene que hacer un aval, que ya lo hará no la consejería, lo hará la empresa adjudicataria que tenga ya la obligación de hacer las obras del instituto que el único, lo único que tienen que hacer es los avales y para lo que sirven estos avales, porque tendrán que levantar calles para hacer los enganches a las acometidas de agua, a la, a la acometida eléctrica, luego tienen que quedar perfectamente cerrados y esos avales en el momento que terminen de cerrar toda esa, esa parte que tienen que abrir, se les devuelve a, a la empresa constructora. Es decir, es el único condicionante que tienen a la hora de darles la licencia, que una vez que empiecen la obra, tienen que pagar los avales, nada más. Pues hay un aval por importe de 2.519 euros en concepto de fianza para asegurar la gestión de los residuos en general, es decir, que tienen que llevar pues, todos los depósitos, tienen que llevar los escombros y tienen que llevarlo todo a una empresa que reco re recoja los residuos. Y carta de pago por importe de 29.950 euros, el concepto de edad en fianza para asegurar la correcta ejecución de la obra de infraestructura perimétricas de la parcela, consistente en las conexiones de la edificación con los servicios públicos existentes, así como reparación y e ejecución de acerado de la parcela una vez finalicen las obras de construcción. Es decir. Ya eso depende de la consejería, es decir, ahora ya será el procedimiento, que si lo hacen por carácter de urgencia, que nosotros le pediríamos que lo hicieran por carácter de urgencia, pues podríamos estar, el, ellos tienen la licencia, tienen el proyecto, lo tienen todo, ya es el periodo. Si lo hacen por carácter de urgencia, podrían ser unos tres meses, si lo hacen por carácter ordinario, unos seis meses aproximadamente. Es decir, que, y luego, bueno, pues lo que tarden en la ejecución de la obra, que viendo como, por ejemplo, se hizo el Colegio de San León, que fue tiempo récord, podían buscar alguna fórmula para que se hiciesen porque de verdad que tenemos un problema de escolarización en secundaria para estos próximos años muy grave tanto en Marbella como en San Pedro pero en Marbella se van a poner unas prefabricadas y en San Pedro por ahora no tenemos conocimiento de que se ponga y se vaya a instalar nada, por lo tanto los niños ya están hacinados, están hacinados y entendemos que, que, que se haga esto con la premura máxima y con la urgencia máxima eh, sería muy importante para, para la educación y para la escolarización en San Pedro Alcántara. Ya es probable que funcione para el, siguiente, para el próximo curso, pero podría haber sido así en caso de que no si un año. ¿no? Pues así, Rafael, ¿Qué la, qué el resumen lo has hecho tú en tu en tu pregunta. Es decir, ese año que se ha perdido podía haber sido el año en el que el instituto podía haberse iniciado. ¿Qué Que mentíamos simplemente dijo que mentíamos, que, que había que había sido patrimonio, y eso ya lo… es que tengo los documentos, que, es decir, se le requirieron documentos a patrimonio y se le requirieron documentos a urbanismo. Los, los documentos de patrimonio se hicieron rapidísimamente y los de urbanismo estaban en un cajón, insisto. Don Javier de las Cuevas, que en paz descanse, se preocupó por el tema porque estaba viendo la tardanza se dirigió a mí como teniente alcalde, Rafael, tú tienes constancia de un documento que pide la Junta de Andalucía para hacer el Instituto de San Pedro, que yo sé que tú estás muy interesado en que se haga y llevamos esperando casi un año este documento, tú tienes constancia de ello. Yo digo, no tengo constancia de ninguna de las maneras. ¿Me puede usted mandar la documentación? Me mandó un correo con la documentación, vimos esa documentación… Se lo pasé a don Enrique Rabá y Arancha, eh, que son los que trabajan en la tenencia alcaldía en el, en el Departamento de Urbanismo. ¿Podéis estudiar esto si esto es viable o no? A los dos días me dijeron, no hay ningún tipo de problema. El artículo creo que es el 42 y 53 de la OLOWA, permite que se hagan… nos aclararon el tema, podéis hacerlo vosotros… ...mandamos una documentación a Marbella... ...para que no, para hacernos nosotros cargo de esos informes... ...y en cuatro días estaban los informes ya en Alcaldía... ...es decir que nosotros... ...en el momento que hemos tenido esa, esa documentación... ...y esa y creo que hemos tenido una sensibilidad absoluta... ...con el tema de la educación en San Pedro... ...algunos lo dicen de palabra... ...y otros lo hacemos de hecho. ¿La parcela cuánto que, su que tenía? 5.700... Ah. ...es decir, la que se le ha cedido... ...5.770 y la parcela, la, la matriz tenían 9.000 y algo, nosotros el primer ofrecimiento que se le hizo fue de la parcela íntegra, de darle los 9.000 para hacer un instituto en condiciones con líneas que, que soportase y que absorbiese toda la necesidad que había, pero desde la consejería se nos dio tú me da a mí, 5.700 nos pidió el trocito de tarta que necesitaban para hacer lo que hay y creo recordar que no... Que, que nace, como decía el otro, nace muerto. Por nace pequeño. Nace, nace muerto. Nace muerto y quisimos nosotros darle solución desde el principio. Y desde la Consejería se nos dijo que no. Que no, que no, que no, que no. Y sabiendo nosotros que, que, que realmente necesitaba ese espacio y hacer un instituto en condiciones. Pues de principio nos dijo que no. Pero no, bueno, no. bueno, también lo hemos hablado entre nosotros y ese, ese suelo, si nosotros tenemos la potestad de tomar decisiones durante estos años, lo vamos a reservar. Lo vamos a dejar en reserva porque posiblemente dentro de algunos años necesitemos hacer una línea más y lo más fácil del mundo sería ampliar ese instituto con esa parcela. Creo que eran tres líneas, ¿no, Gemma? Tres líneas. solo.? secundaria Que es la necesidad más imperiosa. Es que. Pues ya un poquito. Pero que ha sido. Que no ha sido lo que pedimos nosotros, que ha sido lo que aceptó la consejería. ¿eh? Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues que veamos las obras ya mismo empezando a hacer ese instituto.